fuera del mundial. Sí es algo realmente sorprendente porque estadísticamente España tuvo más remates posesión del balón, pases acertados sin embargo a pesar de ello en el encuentro contra la selección de Marruecos no fue suficiente pues ni en tiempo regular ni en tiempos extras ninguno pudo hacerse daño quedando con el marcador 0 a 0 y ¿saben lo que significa? si los penales donde España tiró 3 disparos de los cuales fallaron los 3 y así es como de la mano del cuarto lanzamiento después de que su compañero fallara otro llega a Trap Hakimi a dar el pase a los cuartos de final a Marruecos si no quieres que tu país pierdan el siguiente partido con Marruecos, no olvides suscribirte y refrescarnos con tu like. Un abrazo y hasta la próxima.